Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este video. Hoy les voy a mostrar una forma de cómo fabricar una guía de un área. Y no, eh, empezaríamos con nuevo. Entramos en lo que sería disposición, en este caso, entramos en lo que sería el diseño, en este caso la página que yo, la versión que yo tengo, que fuera la que Empezamos con. Empezamos con la exposición, luego nos vamos a, a, a márgenes, el estrecho, como ya lo vemos ahí. Luego nos vamos a lo que sería insertar, ya con la marge, margen del color correspondiente. Escogemos la tabla, escogemos un cuadro y lo sombreamos del color que vamos a ver. Y bueno, el diseño ya el tema que queramos escoger. Y por último, nos vamos a lo que sería control N, que es N. Eh, el control de este texto central ya tenemos para este caso semana 7 y 8 perdón que este casi semana 7 y 8 y bueno vamos a escribir eh, lo que sería el, el área no en este caso eh, en este caso sería la educación matemáticas no ¿Sí? educación matemática en este caso sería la educación matemática ¿no? Uy perdón, me equivoqué de letra, pero bueno, en este caso, yo soy, en este caso yo soy profesor de, de varios cursos, pero excusas pero, pero me he equivocado en una de las letras. Y bueno, aquí nos están solicitando que no escribamos tres letras, que muchas, muchas veces suelen aparecer solitas en las diferentes páginas, ¿no? Aquí ya tenemos lo que es. Aquí ya tenemos lo que sería.. Eh, la, en nuestra área, vamos a colocar lo que sería el grado que.